Eh, a mí me pareció una tesis verdaderamente brillante, muy, muy bien planteada, porque eh, explora eh, una realidad vivida con el propio cuerpo y puede acudir a registros arcaicos de la propia subjetividad del... para recorrer una suerte de historiografía que de lo que es el fundamento eh, prístino, eh, originario de aquella música, ¿no? porque a primera vista llama la atención el choque entre una iconografía republicana llena de banderas chilenas e imágenes eh, de Mariana, eh, pero que acompaña un sonido profundamente arcaico y un sonido monótono, ronco, eh, que parece extraído con mucha fuerza, eh, con mucho sacrificio, unas posiciones corporales también muy extrañas, muy parecidas a lo que algunas de las ilustraciones que muestra de Huamampoma, de, de ¿no? Entonces... Eh, lo que me parece extraordinario es como, eh, es como eh, descubre una especie de palimpsesto que le permite reconstruir desde los horizontes más arcaicos en relación con los cerros, eh, con las montañas, con los númenes que habitan el paisaje eh, para luego incorporar elementos de colonización que a pesar de haberse impuesto con el fin de negar los anteriores estratos, en realidad les brindan eh, ocasiones para resignificarse, para, para mm, reformularse en términos de las nuevas ideas dominantes. De ahí que eh, se transfiere esta devoción a los cerros hacia la Virgen, ¿no? Y eso pasa en muchas de las advocaciones. Marianas en, en lo que hoy es Bolivia, es decir, del ser de la Virgen, se unen a través eh, iconográficamente y además su fuerza, su, eh, su energía brota de un modo eh, como si saliera de las profundidades. Entonces, es esa es energía la que encarnan los chinos cuando bailan y tocan y que transforma modo, su experiencia cotidiana y les hace ver la profundidad de su identidad con el paisaje y con los ancestros. Entonces, para que una persona que tiene formación eh, escolar, universitaria, eh, occidental, etcétera, enfrentarse con esa otra realidad en el propio cuerpo, inicialmente seguro produjo una un conflicto de identidad, un conflicto de no saber a dónde, a qué cueva profunda se está metiendo. Entonces, yo creo que el arriesgarse a profundizar en este baile tan, tan extraño para mí, ¿no? porque está muy lejos del pentatonismo inca y aymara. Entonces, es un estrato muy primitivo, eh, muy primordial. Eh, que eh, de algún modo me hace recuerdo a lo que yo viví eh, cuando, antes de que se modernizaran todas estas cosas, cuando estuve en el Alba, en el Carnaval de Oruro. O sea, el Alba tenía una fuerza extraordinaria, porque antes de que salga el sol, antes, o sea, mucho antes de la, toda la noche en realidad, una cosa de 40 bandas de, eh, de metales, de oruro, tocaban 40 distintas morenadas. El resultado era una cacofonía impresionante que te entraba en el cuerpo, te hacía vibrar. Y a medida que vas sintiendo ese caos primordial, aparece la estrella de la mañana, la Venus y empieza como a sentirse la epifanía de lo que fue la primer, el primer amanecer de la humanidad. O sea, en el mito de las edades, los chulpas fueron eh, eh, eh, sepultados o, o, o, o, o muertos por la salida del sol por el este. Entonces, bueno, desde mi punto de vista que sobrevivieron los músicos y los poetas para contarnos la historia, pero evidentemente eh, ese momento primordial se quiso borrar de la historia, pero aparece de nuevo a través de estas relaciones con los chulpas y sobre todo la cacofonía, o sea, esa, ese sonido como eh, rasposo, complejo, hecho de varias... Notas que son disonantes, pero que crean como un sonido eh, grueso, denso, eh, que, te tra que te trabaja, pues, estratos arcaicos de tu subjetividad. Entonces, me parece que esa intuición que lo ponía a Andrés un poco eh, inquieto por el hecho de que no era una realidad puramente india, pero tenía el elementos machistas, mestizos, colonialistas, y etcétera, pero a la vez es el cuerpo el que encarna la posibilidad de re redefinir esas eh, iconografías y esos gestos para penetrar en una subjetividad precolonial. Entonces, está claro que de lo que se trata es de la descolonización del mestizaje y el baile chino, al hacer consciente este palimpsesto de profundas de significado que, tra que tratan del horizonte chulpa, del horizonte inca, del, del horizonte colonial y republicano, superpuestas, pero que no se funden entre ellas. O sea, que estas articulaciones se dan por la vía de la colisión, del conflicto, eje. De la relación contenciosa entre opuestos que nunca se funden, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente el uso que ha hecho Andrés de las propuestas teóricas, que yo le agradezco mucho porque de algún modo me ayuda, me confirma de alguna manera que se puede extrapolar estas ideas eh, a otros contextos, ¿no? Y el contexto chino, ¿no? me me parece. las herencias aymaras, incas, entonces este palincesto se complejiza y se vuelve verdaderamente eh, una forma muy enriquecedora de indagar por las identidades complejas, que no son híbridas, que no son eh, resultado de la fusión, sino que siempre están en este estado contencioso, provocando una fricción entre opuestos que permite generar eh, chispas de energía descolonizadora, ¿no? Y me parece que, tanto en la práctica como en la escritura, Andrés ha hecho un ejercicio muy coherente de este proceso de descolonización. Muchas felicidades, Andrés. Eh, bueno, dar las gracias y felicitar a Andrés también por esta invitación de, de acompañarle en, en, en este momento de poder presentar eh, su, su tesis. En realidad, más que preguntar, es como muy bonito eh, verlo expuesto, algo que también hemos, eh, le ha acompañado, hemos caminado también de alguna manera eh, juntos. Conocimos a Silvia también juntos allá en La Paz y hemos podido tomar también el curso con ella. Eh, y creo que eh, de alguna manera eh, es un aporte la, la, la investigación del Andrés que que pueda tejer, cruzar o, o subvertir de alguna manera los espacios académicos eh, con este pensamiento que, que varias personas como, como Pato, que todavía no lo conozco en físico, pero eh, ha sido muy bonito que en el, en el caminar las personas que llevamos esta, eh, esta resistencia de alguna manera desde las prácticas cotidianas, eh, desde nuestro investigaciones tanto académicas, pero en la vida misma nos vamos encontrando y... De hecho, ahora me encuentro en Argentina porque estuve en un encuentro de en mujeres diaguitas con hermanas de acá, en, en, en Argentina. Y, y, y... Puedo encontrarme en el caminar como vamos encontrándonos y cruzándonos quienes estamos trabajando desde... desde ese lugar, entonces siento que... Eh, lo que puede construir o, o está presentándonos Andrés desde la Academia, en, en forma de, de tesis, eh, es un aporte para poder eh, validar de alguna manera lo que los territorios están construyéndose. Eh, en esta validación, como comentaba, de, de, de los procesos eh, constituyentes como vivimos en Chile, eh, esperamos que sea desde ese reconocimiento plurinacional que habita de manera escondida o ha sido invisibilizada por tanto tiempo. Eh, que esto sea un aporte también para reforzar esa, ese presente de tú, que lo hayas podido pasar por el cuerpo, chineando, estando ahí en los bailes, las fiestas, cantándole a la chinita. Eh, que tú puedas habitar también este espacio para validar de alguna manera desde la academia el sentir de quienes están ahí, eh, con este sentir indio, diaguita. Eh, eh, o, o mapuche, depende ahí de, de, de, del, del sentir de cada quien, eh, de estos danzantes que están ahí eh, dialogando con el territorio, despertando esa memoria, invocando con ese llamado también, con ese sonido rajado, a despertar esa memoria que habita en los territorios y que ha sido escondida eh, o invisibilizada en realidad por tanto tiempo. Entonces, es agrade agradecerte nomás, felicitarte, porque puedes tejer ahí territorio, cuerpos y, y ponerlo en este espacio para, para que sea más validado de alguna manera lo que el sentir de quienes están siguen resistiendo en sus prácticas de reexistencia cotidiana. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Paz. Eh, claro, fueron esas itinerancias las que nos han llevado a esto, el recorrer el territorio, el caminar, eh, yo creo que es el aparato intelectual más potente, el, el salir, el viajar, el recorrer, el, el trajín, ¿no es cierto? Eh, Patricio Barría, del proyecto Supaiwasi quizás que nos quiera hacer un comentario, también está acompañado de Jim Salas, un, un amigo chino también, desde Puyalles, Valle del Elqui. Bueno, eh, quiero primero Gracias. que nada felicitarte por tu logro, eh, decirte que me encuentro muy contento de que el trabajo que hemos realizado desde acá, desde Pillayes, eh, en la recopilación de fragmentos relevantes de la memoria oral, pueda rendir otros frutos, como en el caso de tu trabajo, que me parece muy interesante, muy maravilloso, eh, que se está marcando un camino y se puede profundizar y que se debe profundizar en, en nuestros territorios. Sobre un tema eh, en especial eh, que me parece muy interesante de profundizar, que es eh, lo que sucede cuando... Se realizan los bailes chinos en sitios que tienen una memoria o un sitios arqueológicos que están asociados a, a esa potencia del mundo de abajo, del inframundo. Eh, en estos territorios tenemos la historia o tradición de las de la salamancas, que son cuevas que están en los cerros, donde según lo, los relatos, las leyendas, se juntan los brujos y ahí en esas cuevas se encuentran con, con un ancestro, con brujos que ya están muertos y esos brujos son los que le enseñan el arte de la curación o de la maldición, dependiendo de, de las cosas que quieran aprender las personas. También, por ejemplo, se adquieren diferentes dones. Eh, antes era muy común, por ejemplo, buscar dones como ser el mejor domador de caballos, eh, ser el mejor jugador de naipes, eh, ser músico, aprender a tocar instrumentos musicales. Todo este, este tipo de magia, esta inspiración que sucede en la conexión de puntos que son específicos del territorio, no es cualquier lugar, son lugares con memoria, eh, sitios arqueológicos, eh, cuevas que están en los cerros, eh, a veces son piedras eh, que se llaman en quechua a cacas, que son estas piedras rocas que tienen eh, formas particulares, peculiares, que son marcadores del paisaje. Y cuando se produce esta intersección entre el baile chino y estos, estos lugares tradicionales que muchas veces son calvarios, acá en el norte chico es muy común que los pequeños cerros, que son eh, cerros que están muy cerca de las comunidades, que no son las la, la cimas maltes sino que son cerros bajos, donde hay calvarios, ahí mismo es muy común que existan ante estos sitios arqueológicos y además que hayan historias de que en ese lugar las rocas tienen poderes medicinales o de otro tipo, y que la gente va eh, tradicionalmente desde los tiempos más inmemoriales a, a curarse o a recibir otros dones. Eso sería mi comentario y bueno, te mando un gran abrazo de acá hasta con el día muchas gracias pato muchas gracias por sus comentarios eh, estoy muy muy lleno porque gracias a ustedes eh, hemos construido esto eh, especialmente silvia muchas gracias eh, me, me encanta como poder dialogar y, y, y haber eh, participado de, de este mundo cheje posible eh, de mezclar y seguir mezclando nomás y y bueno, hemos buscado también nuestras palabras aquí en, el, en esta zona y bueno hemos dado con los champurrios, los champurrias, las chimuchinas, huirrin, dicen por ahí también las machis mapuches del sur. Entonces, eh, se, se abre este potencial eh, calatente y es un, es un pasado como futuro, justamente pasa un encuentro de ancestras del futuro y esa contradicción de término me parece muy muy potente porque el pasado es inerte nuestros muertos nuestras muertas están están vigentes y esos diálogos esos encuentros han han sido posibles gracias a, esa, a esas comunidades que no nos interpelan fue difícil por ejemplo entrar a chinear y bailar a los santos patrones en un principio y eso yo creo que también es un, es un proceso de, de descolonización y, y también nos acerca, nos acercan nuestras abuelas, nos acercan nuestras mamás. Muchas veces uno desde la universidad se pone más soberbio con ciertos saberes. Y, y hay un montón de saberes que están cultivando, que están en tu casa, o que están en la procesión, que está a la vuelta de tu casa, en la esquina. Y está ahí, vigente. Tuvimos que viajar, que recorrer, que ir a, a Bolivia, estudiar con Silvia. Pero no hemos dado cuenta que ese mundo cheje también está vigente acá en nuestros territorios no hay que ir muy lejos para, para ver de que esta episteme andina también está vigente en la memoria oral de nuestros abuelos de nuestras abuelas